Celebramos el mes de la poesía. Le voy a presentar unos poemas por Aura Méndez de Canova, poeta ganadora del premio Ercilia Ramos de Argote Poesía Infantil. Ella es coordinadora de siembra de lectores de PENONOMÉ con sede en Agua Dulce. Además de poeta, tiene cuentos para niños y es una excelente promotora cultural y en especial de la ley. Buenas tardes, Meritapia, escritora panameña, distinguidos jóvenes y niños que nos acompañan. Estamos celebrando el mes de la poesía, por lo tanto, vamos a compartir para los jóvenes, lectores entusiastas, un poema de literatura infantil. Se titula el libro verde, poema el libro verde habla de mi planeta con olores a floresta allí existen mares cantores donde los pececitos bailan reggae, su página 8 huele a pino y dice así existen las luciérnagas para regalar luz al planeta sin olor a combustible la página 6 huele a flor de caña y dice así, el grifo de la lluvia se abre donde hay árboles, así los Podrán sembrar mariposas coloridas y entonar su guitarra. El libro verde desea que el planeta siga vivo por siglos. Sus cabellos verdes riegan el aire limpio a montón. Así podemos jugar a las patinetas en mis callecitas alegres donde los buhoneros cantan. El libro verde huele a flores, frutas, tierra mojada, espuma de mar. Tengo emociones en mis manos. A continuación, también les voy a compartir un poema para los niños que nos acompañan. El poema se llama Las cebollas rubias. Mi tierra Coclé, corazón del Istmo, es un vergel enorme con cabecitas rubias. Son flores que se llaman cebollas y tienen antenas para conversar. Cuentan los abuelos sabios que las cebollas nacen a la orilla del río. Tienen un misterio. Dicen que el sembrador hace plegarias y sal cada vez que el sol se pone pestaña dorada. Cebollas rubias de mi tierrita linda alejan los mosquitos que nacen en el manglar. Dicen que las cebollas y el río hacen un pacto. Para que llegue la prosperidad. El cuchillo y la cebolla derraman un pedazo del río. Escribo un poema para este misterio. Hoy en mi lonchera, un faltó con cebolla fresca, jugo de piña con miel de caña. Cada mañana escucho melodías del río mío. Antología Naturaleza Más. Les regaló la poeta Aura Méndez de Canova dos, dos poemas.